Vemos con, no sé si es con preocupación ¿no? de pronto con soberbia o con resignación, ver la actitud de Maduro, que él aprovecha cada, cada momento, cada acontecimiento que pasa, lo aprovecha para formar cortinas de humo donde sencillamente la gente se olvida del problema real. Lo que está pasando en este momento con Ucrania, el enfrentamiento de Rusia y Estados Unidos por, por esa gran nación de Ucrania, donde él brinda un respaldo y, y cuente con él. Y entonces, claro, como la noticia está concentrada en este momento en, en Ucrania, en lo que está pasando con esos enfrentamientos, entonces sale el super bigote, como lo llamaron en alguna tira cómica a Maduro, diciendo: Aquí está, que está Superman, super bigote cuente con mis soldados, cuente con Venezuela, con el ejército bolivariano, con la revolución bolivariana, bla, bla, bla, paja, paja, porque todos sabemos que comenzando la revolución bolivariana está fracasada. O si no, muéstreme argumentos diferentes, no los hay. Ahora, lo que hace él es que cuando se arman todas estas cortinas, ustedes se acuerdan cuando llegó el COVID, él también aprovechó esa cortina de un... Para inmediatamente echarle la culpa a otros y borrarlo, se armó el, el humero y entonces tapó el problema que estaba pasando. Y ahorita está haciendo lo mismo con el conflicto que hay en, entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué en lugar de... de si tiene tanta capacidad para hacer demagogias con eso... ¿Por qué no utiliza esa capacidad para realmente solucionar los problemas que está pasando a Venezuela? Porque es muy fácil salir ante los medios y decir, todo está bien, perfecto, aquí no pasa nada, todos, todos, todos cogidos de la mano, amiguis, todo está chévere. Pero la realidad es otra. Cuando vemos más de 6 millones que han salido de Venezuela huyendo, que prefieren ir a aguantar hambre a otro país antes de quedarse ahí, humillados, y arrodillados ante el régimen de Maduro. Entonces, la pregunta a todo esto es, ¿vamos a seguir cayendo en el juego de Maduro? Porque en lugar de que Maduro esté anunciando ayuda para el conflicto de Rusia y Estados Unidos por Ucrania, debería poner su atención en los venezolanos, quienes son los que se están llevando la peor parte, la población venezolana como tal. Por eso la oposición venezolana convocó... Una protesta por los derechos laborales Todo fue previsto para que la manifestación se realizara en todo el país Y estuvo liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Las protestas en todo el país son en defensa de los derechos laborales Aquí no estamos pretendiendo hacer vandalismo Que desafortunadamente se meten unos y sí se meten Pero aquí no se está pretendiendo hacer nada de esto Aquí se está, se está buscando un derecho Que es el derecho que les compete a ellos Convocados por el movimiento opositor Salvemos Venezuela Encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó La protesta será un pancartazo Dijo la exdiputada opositora Delsa Solórzano El nombre pancartazo es usado en todo el país para pequeñas concentraciones Y tendría lugar en todas las capitales del país Según recoge un comunicado de la oposición Vuelvo y digo, esto es... Pretender exigir un derecho, pretender reclamar lo que realmente les corresponde, independientemente a los ideales, pero vuelvo y digo, ¿el pueblo dónde está? Porque es que a uno le, le causa curiosidad que un, una nación de 30 millones de personas sea manejada por un grupito de, de 200 personas y, y el resto, o sea, pensemos que, que Maduro tiene exageradamente un millón de personas, que no las tiene. O sea, Maduro no llega a tener eh, un 10% de la población. Pero pensemos, de los 30 millones hay 500 mil que siguen a Maduro. Pensemoslo. Y que son los que están haciendo las babosadas y todo lo que está pasando. Serían 29 millones y medio contra 500 mil. ¿Por qué no pueden? Porque se dejaron amedrantar, se acostumbraron, se les volvió una zona de confort, aguantar hambre, vivir en la inmunda. A raíz de los últimos acontecimientos donde se le está dando más relevancia a un conflicto que no es nuestro, es lo que está diciendo aquí la, la exdiputada de Delsa de Solorzano, un conflicto que no es nuestro. Pero que Maduro lo quiere tomar como propio, el conflicto que está pasando en Ucrania, señaló que desde el pasado 11 de febrero varios partidos políticos de la oposición venezolana decidieron promover cerca de 100 encuentros municipales en el país convocados por Juan Guaidó. La idea no es solamente que protesten. La idea no solamente que se les escuche, la idea es que se le dé solución, si no es a todo, a la gran mayoría de lo que se está pidiendo, que son los derechos fundamentales de cualquier ciudadano. La oposición liderada por Juan Guaidó volvió a las calles con encuentros municipales. Celebrados en varios estados del país para promover la convocatoria de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables Ya es el segundo fin de semana consecutivo en, en el que los antichavistas hicieron actividades de protesta en las calles Convocatorias que suspendieron en marzo del 2020 Vuelvo y digo, aquí se está haciendo algo que es completamente legal Reclamar un derecho, pero vuelvo y digo, entonces sencillamente Maduro la camufla con lo que está pasando en Ucrania, porque si ustedes se dan cuenta, esas marchas pues se les celebraron, pero no como deberían celebrarse, o sea tenía que haber habido algo más, algo más contundente, pero desafortunadamente pues el otro sale más bien Sacando una actividad eh, Propagandista a nivel internacional Donde saca pecho y cuente conmigo Y vamos a pelear Vamos todos a favor de Rusia Y vamos a pelear por Ucrania Paja, es olvidando esto Que es lo que se pretendía Por medio de estas marchas Todos, absolutamente todos Tenemos derecho, tenemos la obligación y la necesidad de solidarizarnos con cada venezolano que sufre, no podemos seguir mirando esto como un problema como si fuera extraterrestre, como si perteneciera a otro mundo, no, este es un problema de Venezuela, es un problema que están pasando muchos hogares y sobre todo donde hay muchos niños y hay muchos ancianos, también hacemos un llamado a los pensionados y jubilados a protestar por tener una vergonzosa remuneración de 7 bolívares, unos 1.5 dólares, o sea, un, un dólar y medio. Ahora, que lo más desastroso de esto es que si se atreven a protestar, se los llevan presos. Oiga, no les importa ni siquiera que sean ancianos, qué vergüenza, ¿cómo pretenden que un abuelo viva con 7 bolívares al mes? Es que es ilógico, o sea, es... Es, es, es mirar la causal de lo que realmente está pasando y por eso de ahí que Salvemos Venezuela liderada por Juan Guaidó están pidiendo no solamente salgamos ahorita sigamos saliendo a las calles y sigamos protestando y sigamos exigiendo nuestros derechos porque si no es así nunca nos van a parar bolas nunca van a estar pendientes de nosotros y nunca vamos a poder quitar estas cosas que realmente lo que hacen es perturbar la cabeza ver que un anciano o un jubilado que normalmente los, los jubilados ya son ancianos por, por precisamente por, por su edad y que no puedan protestar porque no se los llevan preso y es cuesta cuesta trabajo que ellos pretendan vivir con 7 bolívares al mes cuando vimos el pasado 12 de febrero dos jubilados fueron detenidos por la policía municipal del estado La Guaira vecinos de Caracas por presuntamente haber instalado una pancarta antigubernamental según informaron los medios, o sea, no hay forma de protestar, no hay forma de quejarse porque no, no pueden ser escuchados A ver, Si hubiera un ente que realmente recibiera las quejas, como lo que debería hacer la Fiscalía de Venezuela Como lo debería hacer el Tribunal Supremo de Justicia y como lo deberían hacer muchas de las organizaciones gubernamentales que prevalecen hacia el pueblo, pero que desafortunadamente aquí están arrollados a Maduro, pues entonces ellos no ven otra forma de protestar. Pero el solo hecho de haber colocado una pancarta antigubernamental, entonces ya es presa para que sencillamente vayan detenidos, sin importar que sean adultos o que sean ancianos o que sean niños, van para adentro. Entonces es algo que realmente no cabe en la cabeza de nadie. Por eso digo, en, en, en lugar de que Maduro siga jugando, a las cortinas de humo porque vuelvo y digo que lo que está haciendo en este momento con el conflicto que hay ahorita en Europa con respecto a Rusia y Estados Unidos pues lo que hace es tapar la pol la polvareda que ha dejado él en Venezuela entonces, no sé, es como para que todos le, le pongamos una lógica para que el señor Maduro sencillamente hable con la verdad y si no va a hablar con la verdad aunque haga lo con hechos pero es que no aparecen hechos no aparecen verdades, no aparecen realidades. Y fuera de eso, cuando hace algo contrario, habla de pruebas que nunca salen. La pregunta es, ¿se le va a seguir cayendo en el juego al señor Nicolás o se van a tomar cartas en el asunto? O si no, lo que está invitando Guaidó, salgan a las calles a, prote a protestar y a exigir sus propios derechos. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.